Cómo descargar e instalar Windows 10 en 3 minutos. Windows 11 es mucho mejor. Orto? Ok, ya han pasado 762 días desde que subí este video. Y como no he subido nada en ese tiempo, los videos de Geometrias no cuentan. He decidido subir este video que tenía que haberlo subido hace un año antes de que saliera Windows Vista remasterizado. Pero bueno, ya no tengo TPM 2.0, Windows 8.1 es una... Y Windows 10 es un buen sistema operativo para usar después del fin de Windows 7. Muy bien, lo primero que hay que hacer es encender la network del gobierno de algún familiar que cursa la primaria. Luego de haber iniciado sesión, le damos a Edge y no Chrome porque si no la network explota. Una vez en Google, en la barra de búsqueda, escribimos que Windows 10, yes. golpeamos la tecla de Enter y nos vamos a esta página. Le damos a descargar ahora la herramienta y esperamos a que se descargue el archivo. Ahora, si tu proveedor de internet es AT&T, la descarga durará 7 segundos. Si es SK, durará 1 sobre 6 segundos. Y si es Movistar, bueno, déjame decirte que la descarga durará hasta el próximo siglo. Movistar, la co... Cuando la herramienta ya se haya descargado, le damos a abrir archivo, luego a... Sí. Y mientras eso se carga, abrimos una nueva pestaña y escribimos Rufus. Le damos Enter y acá, y acá, y acá, y acá, y acá, y acá, y listo, ya tendremos Rufus. Ahora le insertamos el pendrive y esperamos. Después de que se haya cargado, le damos a Aceptar sin leer los términos de licencia, muy importante. Luego esta opción y Next. Desactivamos esta opción y en idioma lo ponemos en ruso, Arquitectura en 32 bits y Next y acá y Next y Save Y esperamos a que se descargue el archivo ISO Cuando ya tengamos el archivo ISO nos vamos a Rufus, seleccionamos el archivo ISO Escribimos aquí Windows 12, le damos a iniciar, a OK y esperamos a que esta barra esté verde Una vez que lo esté, quitamos el pendrive de la manera más insegura posible Apagamos la netbook, volvemos a meter el pendrive Encendemos la máquina previamente configurada desde la BIOS para que arranque desde el pendrive Y volvemos a esperar Luego en la pantalla de carga de Windows, las dos primeras opciones las dejamos así Y en la tercera seleccionamos Ispanske, Idalie y Ustanagic y Uminianiat Klucha Producta. Y luego le damos a Windows 10 Damashnya y dalie. Aceptamos sin leer y Dalie, Elegimos la opción de Viborozhne y dalie. Y volvemos a esperar Después de llegar a esta parte toca personalizar Windows Y en este caso yo lo que voy a hacer es darle a Da Propustich Dalie. Dalle, Primetch Y listo, ahora solo toca esperar por última vez Y ¡Bum! ya tendremos instalado Windows 10 Fin